Muy buenas, amigas y amigos andaluces. Pablo Casado ha dicho que van a hacer en Andalucía lo mismo que hicieron en España. No quiero asustaros, pero va a doler. Anda que, si ya lo teníais jodido con el peculiar laicismo del PSOE y de kichi el alcalde del cambio, que le puede costar 6.000 euros en costas a Europa Laica por defender la confesionalidad de las instituciones en el asunto de la medalla, Ahora tendréis una nueva consejería, la de la familia, la santa inquisición y asuntos religiosos, con el obispo de Sevilla al frente. De momento no se llama así, lo sé, pero dale tiempo. Los obispos andaluces están pletóricos, llevan de fiesta permanente desde las elecciones. No falta ni el cava ni los monaguillos y se pasan todo el día cantando... ¡Ey, macarena! Uh! El resto de la católica España tampoco estamos para tirar cohetes. En la capital del reino, un curita chulo y falangista, prior de cuelga muros, tiene en jaque al gobierno. que dice que no pasan? que allí no entran por sus santos concordatos? Carmena, mientras tanto, suelta la pasta y colabora con el encuentro de jóvenes cristianos. Y el gobierno, a escondidas... Ofrece al Vaticano retirar otras X mil posesiones de la lista de bienes inmatriculados que aún no ha hecho pública. En Segovia, dos asociaciones católicas intentan impedir que el ayuntamiento coloque una estatua de un diablillo, porque ofende, dicen. De momento, un juez lo ha desestimado. Un juez que no es del Opus. Sí, ya me habían dicho que existían. Pero los de Vox Segovia andan diciendo que el diablillo desafiará, enojará y ofenderá a los segovianos y turistas por el ciruelo que luce y que un fauno desnudo al lado de un colegio religioso de niñas es provocador y de mal gusto. No sabemos si les preocupan las niñas o las monjitas. La consejera andaluza de Igualdad se disculpa por sus críticas a la Semana Santa que hizo hace cinco años porque Vox pide su dimisión de box parece que acepta sus disculpas, pero le han dicho que mire a ver los cristales de la sala de reuniones que están llenos de mierda. El nuevo consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, cuando fue presidente del Colegio de Médicos de Córdoba, nombró colegiado de honor al Arcángel San Rafael. ¡Qué machista! Pudiendo nombrar a la Virgen, ¿no? Malos tiempos tenemos. Negras tormentas agitan los aires. Aquí y en América Latina. En fin, como decía el gran Perich, un hombre sin religión es como un pez sin bicicleta. Chao.